Radio Futuro 107, 2 frecuencia modulada moduladas, rtvfuturo.com Seguimos aquí con los consejos del doctor Amor, Juan Bustamante desde Huelva. Al que damos ya la bienvenida y los buenos días, Juan. Muy buenos días, bienvenido una semana más. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, pues aquí esperando la cuarta ola, Juan. Sí, porque sí, ya que sí, ¿eh? por lo menos los expertos ya nos dicen eso. Así que, bueno, vamos a pensar. Yo creo, creo que, como le digo a la gente, que aquí mucha gente la canción de la jurados se la ha tomado el pie de la letra. Y como una ola, porque aquí vamos de una otra. Bueno, como una ola llegó, ¿cómo era? Tu, eh, llegó tu, eh, llegaste a mi vida o algo, algo así. Una ola llegaste a mi vida. No me acuerdo bien la verdad. Tampoco voy a cantar porque si no... No, yo, yo tampoco, no yo tampoco Juan, Pero bueno, ya lo tengo en la cabeza y hasta que no saque yo la letra. Bueno, ya está, vamos a dejarlo. Vamos con el principio del fin de la pareja, que es el tema que nos ocupa hoy Juan. Un tema también interesante como todos los que nos prepara Y qué raro que se acaben las parejas, ¿no? Qué cosa más extraña. Qué cosa más extraña Juan, sí, ¿verdad? Sí, sí, es una cosa que no pasa nunca. No, no pasa hoy he elegido este tema porque como tantas parejas se acaban y mucha gente cuando empieza a ver, hay una serie de señales que te van diciendo que se está terminando la pareja y casi nadie las ve hasta que es demasiado tarde. Bueno, pues tú nos vas a enseñar a detectar esas señales. Señales que aparecen pronto, Juan, unos meses antes. Suelen aparecer un cierto tiempo antes, y sí. suele ser, sí, unos cuantos meses antes. Sí. Nunca es ni a la semana, ni... O sea, que no ocurre de repente. Es algo que se va alargando, que como que se va desgastando, se va apagando lentamente. Esto es como los juguetes cuando salís van gastando las pilas, que se van acabando las pilas sí. hasta que se para. Pues algo así. O sea, no es algo inmediato. Lo que pasa que, claro, cuando estás metido en una relación y estás enamorado o enamorada, no te das cuenta de nada. Uh -huh. Y bueno, te das cuenta ya es cuando se está hundiendo el barco, demasiado tarde. Bueno, pues vamos a detectar estos puntos, Juan. Eh, ¿Primero de ellos? Pues primero sería el cambio de comportamiento. Esto es una de las cosas que te va avisando de que ya va pasando algo. Es cuando tu pareja, que da igual que sea hombre o mujer, que siempre hablamos en general, hay que recordarlo, eh, esa persona pues no era cariñosa contigo, era atenta, estaba ilusionada, estaba, digamos, enamorada, estaba, vamos, todo bien, y de repente empieza a comportarse de otra manera, empieza a estar más distante, empieza a estar más frío o más fría, empieza a protestar por todo, esto es muy importante, sobre todo esto me <ríe> ha pasado a mí muchas veces, de repente lo que ayer le parecía maravilloso, ahora ya no le parece, de repente el sitio que le gustaba ahora ya no le gusta, uh -huh cosas así, empieza a protestar por todo, empieza a molestarle todo de ti, es como que te llegas a sentir como que ya eres un estorbo o sea, ya no eres su pareja, eres un estorbo empieza a sentirte eso, que todo lo que haces está mal y que tú, todo lo que pasa es culpa tuya según la otra persona, claro que por supuesto no es verdad, pero te lo intenta hacer ver. ¿por qué? porque es una excusa de, oye, yo me voy a poner en este plan ...y voy a hacer que, que él o ella es quien está metiendo la pata... ...para yo ocultar mi, mi sentimiento de verdad, que es que ya no quiero seguir... ...pero claro, si yo hago eso, voy a quedar yo como el malo o la mala... ...entonces ¿qué hago? Pues hago como que estoy así por culpa tuya... ...y así es como la excusa para dejarte... Uh -huh. ...entonces el cambio de comportamiento es uno de los primeros grandes... ...una de las primeras grandes señales... ...que claro, que pensamos que, bueno, a lo mejor tenía un mal día... ...pero claro, cuando se va repitiendo... Que puede pasar algún día, pero si se va repitiendo a lo largo del tiempo, ya no es un mal día ya es que pasa algo Bueno, pues cambio de comportamiento en plan negativo es el primero de los puntos que nos dicen que es el principio del fin de la pareja ¿Otro de los puntos, Juan? Pues el segundo es otro gran clásico que es cuando te va borrando de su vida y de sus redes, eso se ve sobre todo en las redes sociales cuando ves que tenías fotos juntos en la playa en el campo, de viaje, paseando. Y de repente, mmm, primero empieza a dejar de subir fotos juntos. Y luego, si las tenía, incluso quita algunas. Es como que ya lo que yo presumía en redes sociales, de que estaba muy enamorado o muy enamorada, ya no es eso, es todo lo contrario. Es como que ya lo voy tapando, uh -huh. lo voy ocultando y lo voy como poquito a poco, eso, como quitándolo del medio, es ¿eh? borrándolo pero lentamente para que no se note mucho porque claro, si de repente de un día para otro quita todas las fotos, quita todo, pues, evidentemente pues canta mucho, entonces ¿qué hace? Pues va quitando fotos. o Bueno, ya digo, primero va dejando de subir, que tú, a ver raro, nos hemos ido de viaje y no ha subido ninguna foto conmigo. Y ya después las que tenía, a lo mejor las deja, pero ya es todo como que, que ya le no da igual. Lo que al principio era con mucha gana y con mucha ilusión y como que te mostraba públicamente, ya no, ya es al contrario, ya es como que te oculta. Entonces, esa es otra señal de que mmm, está empezando a cansarse de la relación o ya está incluso pensando en dejarte por eso. Claro, no te das cuenta. A mí me pasó hace muchos años con la que cuento en el primer libro. Recordamos el libro de Y ahora que es para superar una ruptura a la venta en Amazon, igual que los otros dos libros. Los otros dos, como mantener la pareja? Y así no me no atreves a dejar conocer a alguien. Todos están en Amazon poniendo mi nombre. Uh -huh. Y. Mmm, en el primer libro lo cuento, porque eso es lo que me hizo a mí, en este caso, mi ex la, la, hace muchos años. Me fue quitando de las redes. Yo, como estaba tan cegado, pues no me daba cuenta de nada. Y después, cuando ya pasó todo. Entonces, cuando me puse, digamos, a no investigar, pero sí a repasar todo lo que había pasado y a ver todo lo que había hecho, y dije, claro, es que ya me había quitado de las redes mucho antes de dejarme, porque ya estaba preparando la salida, como se suele decir. Uh -huh. Bueno, pues te va borrando de su vida y de sus redes Otro de las claves, otro de los puntos Del principio, del fin De la pareja ¿Alguno más, Juan? Por supuesto que sí sí ¿no? podríamos, podríamos poner los dos últimos Que sería otro eh, Pues algo parecido que es cuando Tú le has regalado cosas sí. Y esa persona ya no se las pone Un anillo, una sí. pulsera eh, No sé, un bolso O a él le has regalado una camisa O un pantalón o también una pulsera, eh, objetos, por ejemplo, que tú le regalaste a tu pareja, o que te regaló a ti, y de repente desaparecen. Eh, yo, por ejemplo, me, me di cuenta, también hablando de, de esta primera escuela que estuve, que lo cuento todo en el libro, pues teníamos un anillo, porque llevábamos ya mucho tiempo juntos, llevábamos casi siete años. Oh, siete y años. el anillo lo llevaba puesto y de repente, y recuerdo que fue casi un año antes de dejarme, ya el anillo no se lo puso más. Yo, claro, yo lo vi, pero no le di mucha importancia, pero luego, como he dicho antes, empezó a tener toda su importancia. Y dije, claro, en el momento en que ya se quitó el anillo ya no sintió por mí esa unión. Sí. Ya es como como si fuera como si se hubiera divorciado, que no nos llegamos a casar, pero como si se hubiera divorciado. Entonces, esto que parece una tontería, si te pones a fijarte, te das cuenta de que al final son señales que te van anticipando lo que va a pasar. Pero claro, como ya he dicho antes, como estamos muy generados, no te das cuenta, y cuando va a fallar demasiado tarde. Uh -huh. Mira, Juan, antes de continuar, se me ocurre con esto que has dicho: no nos llegamos a casar siete años. Un tema que también sería interesante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo crees tú, para otro programa, que debe estar una pareja conviviendo o conociéndose antes de llegar al matrimonio? Lo dejo ahí. ¿Sí? Sería también interesante. Pues mira, lo, va, lo podemos hablar la semana que viene. Sí, sí. Lo dejamos lo dejamos ahí planteado para el tema de la semana que viene. El tiempo para casarse o estar junto de una pareja. ¿Cuánto tiempo se debe estar y por qué? Pues nada, ya, la semana que viene lo comparemos. <risa> pues también es tema interesante. Bueno, y tenías otro punto por ahí, del principio del fin de la pareja. Sí, eh, bueno, yo creo que el último punto es... Eh, bueno, este casi es un poco más raro de explicar, pero es cuando tú ves que en general empieza a cambiar todo. Es decir, pues empezáis a dejar de ir a los mismos sitios, empieza a llamarte menos, a escribirte menos. Eh, en fin, notas ya un cambio de, de rutina, por llamarlo de alguna manera, grande, ¿no? Como he dicho antes, los sitios donde le gustaba ahora no les apetece ir. Le da igual todo. O sea, ya a tu pareja le da igual todo. Le da igual si os quedáis en casa, que si salís... ...que si incluso acostáis juntos... ...que si no hacéis nada... Eh, ...ya es como que, como se suele decir... ...como que pasa de todo, ¿no?... ...entonces, eso sería ya... ...hombre, esa señal ya es muy clara, ¿no?... De ...que ya algo le pasa... ...y sobre todo que no te lo cuenta. ...en mi caso de esta persona... ...no me lo contó, yo le notaba un poco rara ya... ...y le decía, oye, ¿qué te pasa en este no, no me pasa nada... ...¿cómo que no te pasa nada?... ...y no me lo quería decir, claro... ...no me lo quería decir porque ya tenía tomada la decisión... ...y estaba pensando... ...y ahora, ¿cómo le digo yo a este? ...siete años y medio después. Que ya no quiero seguir, después ya además me enteré que fue por otras cosas peores, pero bueno, eh, entonces cuando esa persona empieza a cambiar todo eso y cuando está haciendo todos estos cambios, eh, evidentemente son avisos de que pasa algo y de que va a pasar otra cosa más y, y del de luego no va a ser nada buena. Bueno, pues eh, el principio del fin de la pareja En estos cuatro puntos que nos has detallado Los cambios de comportamiento Que te va borrando de su vida, de sus redes sociales Que no utiliza, bueno, las cosas que le fuiste regalando Y este cambio de rutina en lo que le gustaba, en definitiva, compartir Bueno, pues son los... Hay gente que... que se estará preguntando ¿Y esto sí. se puede solucionar? ¿Se puede salvar? Se da la pregunta se está haciendo mucha gente. Pues sí. la respuesta es depende. Se puede salvar si sí, cuando empieza a ver ese cambio tú te das cuenta y rápidamente le pones solución. Eh, lo que pasa que claro si no lo detectas a tiempo y eso se va haciendo cada vez más grande llega un momento en que hay un punto de no retorno. Es decir ya está todo tan destrozado o tan acabado o tan apagado que ya no hay nada que hacer. Entonces en algunos casos sí digamos se puede salvar. Y en otros no tenía salvación Bueno, pues estos son los puntos Las claves Y bueno, ya sabiendo Cuáles son Las claves del principio, del fin de la pareja Pues, como tú bien dices En alguna que otra ocasión Se podrá poner remedio, Juan ¿no? Así que... Hombre, tampoco hay que volverse sucesivo, eh de Si sí, sí, sí. un día tu pareja está mal Tampoco es, ¿me vas a dejar? ¿Qué te pasa? ¿Ya vamos uh -huh. a terminar? No, sí. no, tampoco es eso, tampoco pero, lógicamente, si empieza a repetirse, como he dicho antes, esto, pues ya va pasando algo. Sí, sí, es sí. Para que esto no pase, que también se lo pregunta a la gente, ¿qué puedo hacer para que no llegue al principio del fin? Sí. Pues, hablarlo todo, contárselo todo, eh, apoyarse, que no haya ningún secreto, que no haya ningún tipo de problema entre vosotros, y si lo vais a resolverlo siempre hablando y tranquilamente, y, en fin, que... Que los dos luchéis por la relación siempre, hay que luchar todos los días por la relación, todos, un día más, un día menos, pero siempre, no hay que abandonarla, entonces los dos luchando por la relación, aunque una vez sea, uno sea más y otra vez sea otro y luego al revés, pues yo creo que no se tiene por qué acabar la relación, las relaciones se acaban porque uno de los dos la deja morir, uh -huh. la relación me refiero. Entonces, por eso es cuando se acaba y lo que hay que hacer es evitarlo, ¿y cómo se evita? Pues lo que he dicho, como una planta, la planta hay que regalarla todos los días y no se muere, pues igual, aunque tengas menos ganas un día, pero tienes que pensar, no, no, yo quiero estar con esta persona, yo no voy a permitir que se acabe, voy a luchar por esto y, y vamos a estar juntos sí o sí, y si los voy a hacer y eso seguro que se dura, ahora, cuando una de las dos personas se calla, en mi caso lo que pasó, a lo mejor se aburrió de cosas y no me lo dijo sí. Bueno, después me lo, me, después me lo confesó Que es que se había cansado de algunas cosas Pero no me lo dijo Y le dije, pues muy mal, tenía que haberme lo dicho en su momento Yo lo hubiera sabido y le hubiera buscado solución Pero si tú te callas, te aburres Y te empiezas a cansar y no me lo dices Yo no soy adivino entonces Yo no sé el motivo de qué es lo que te pasa Y como no lo sé, pues la cosa va empeorando Hasta que estalló Entonces lo que hay que hacer es evitar eso Si te estás cansando de una cosa, díselo a tu pareja pero no te calles, siempre hablarlo todo y seguro que se soluciona. Y así la pareja nunca se acaba. O no se debería de acabar. Nunca. O no se debería de acabar. Confianza plena, me quedo con esa frase que acabas de decir. No, confianza plena es la clave. Juan, vamos con la preguntita de hoy. Vamos con el consultorio del amor de hoy. Vamos allá. Bueno, pues se llama Carlos. Complicada la historia que te voy a contar. Bueno, que nos cuenta Ay. él y que yo te traslado. Bueno, ah, bueno, hola Juan, estuve dos años saliendo con una mujer casada y con hijos, los dos nos enamoramos locamente Y cuando llevábamos juntos seis meses me dijo que iba a divorciarse de su marido Nunca lo hizo y al año y medio tuve que dejarla porque para mí era demasiado doloroso estar siempre en un segundo plano Sin embargo, ella me sigue llamando con mil excusas, logra convencerme para vernos y acabamos siempre en, el mismo, en la misma situación, en la misma rutina Quiero romper con ella, pero no logro enamorarme de otras mujeres, ni siquiera me apetece eh, salir con otras. Y siempre vuelvo a lo mismo. He intentado de todo, pero no logro decirle que no, porque la amo y ella me ama. Y sentimos ambos que el amor es más fuerte que los muros que nos separan. Nos comenta Juan que no sabe cómo desengancharse de ella. Se siente condenado a estar ahí para cuando ella quiere y después de verla pues se queda hecho polvo porque lo que su cabeza quiere es no verla más y hacer su vida, pero su corazón lo que desea es que ella deje a su marido y poder casarse, tener hijos, ser felices. Ella, sin embargo, no quiere tener más hijos, dice que ahora que son un poco más mayores, lo que quiere es vivir la vida. Bueno, pues dice también que no deja a su marido, que se lleva muy bien, que está cada día más juvenil y que, bueno, él siente mucho celo, sobre todo cuando se van de vacaciones, los dos solos sin los hijos. Ella le dice que los quiere a los dos y que así, de esa forma, su vida es maravillosa. Lleva cinco años eh, en esta situación y lo lleva pasando eh, estos años muy mal. No se dice cómo acabar esta guerra entre el corazón y la cabeza. Y te pide consejo, Juan. A ver, yo lo primero que tengo que decirle es que a Carlos es que sí. mm, en principio ella dice que le ama pero está con dos a la vez, es imposible. O sea, no puede amar esta mujer eh, porque dos personas a la vez no se le puede amar. O se ama a uno o, o sí. se ama a otro. Entonces, si sigue con el marido, si no se ha divorciado del marido y si continúa enganchada a él, no le ama. Es mentira. O sea, la persona que quiere a otra persona de verdad, da los pasos y lo demuestra. Si lo hubiera amado de verdad, como dice, se hubiera divorciado de él y se hubiera ido con él. Si no lo ha hecho es pues porque no es verdad que le ame. O sea, hay que quedarse con lo que hacen, no con lo que dicen. Y lo que está haciendo es completamente contrario a lo que dice. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué, ¿qué hace? Pues, evidentemente, el mejor consejo es abandonar eso porque la única persona que está siendo ahí dañada es él, la única persona que está perdiendo es él, y la única persona que no tiene ninguna posibilidad, o muy pocas, de que funcione es él, por lo tanto lo más inteligente es buscarse otra persona, o sea, otra mujer que desde luego le ponga más ganas, más interés y que sobre todo yo creo que apueste mucho más por la relación, es que él está un poco como en el segundo plato, porque si queda con él según lo que cuentan, luego vuelve con el marido y otra vez queda con él y están así, con un va y eso nunca funciona. Yo creo que todos queremos una persona que se enfoque directamente y solo en nosotros. Y si esta mujer está volviendo con el marido, no está para nada centrada en, en este hombre, ¿no? Por lo tanto, la mejor solución es eso. Y aunque le duela, es lo mejor para él. Hay que pensar en lo mejor para ti lo mejor para él es irse, dejarlo dejarla ...buscar otra persona o quedarse solo... ...pero la historia en la que está metida es complicada... ...y desde luego no le beneficia nada y no tiene ningún futuro. Bueno, pues este es el consejo de Juan Bustamante, Carlos... Eh, que nos está escuchando en estos momentos... ...bueno pues eh, Juan, muchísimas gracias... ...por estar una semana más con nosotros... ...hoy con el principio del fin de la pareja... ...en estos cuatro puntos que nos has detallado exhaustivamente... Y bueno, con esta respuesta al problema que tiene Carlos. La semana que viene, más. Y bueno, con este tema que hemos dejado ahí un poco en el aire, que se. Sí, volvemos la semana que viene con el tema que hemos comentado. Y bueno, contaremos en cuánto tiempo más o menos debería, de, digamos, formalizarse y todas estas cosas. Ya lo trataremos más, más a fondo. Bueno, pues el tiempo para formalizar una relación es el tema. Exactamente. Que vamos a tratar la semana que viene. Muchísimas gracias Juan, que tengas una Gracias feliz... a todos, un abrazo grande y que tengáis una buena semana. Igualmente para ti, hasta la semana que viene.